BINARY LAND El amor verdadero se sobrepone a los enredos Los clásicos de 8 y 16 bits, desde sus comienzos, supieron deleitarnos con juegos tanto sencillos como complejos, dinámicas variadas, repetidas, pero siempre adictivas. Una de las formulitas más conocidas en los videojuegos, especialmente los de la época más clásica, es la del noble caballero que debe rescatar a la dama de un malvado villano de turno. Bueno, con Binari Land 1983-1985 tenemos otro molde, el del amor, heterosexual, porque a más nos estira, que trabaja codo a codo para superar tempestades y construir su propia familia. De la mano de Hudson Soft, ese, el de la vejita. Sí, sí, el mismo de entregas como Puya, Lowrunner, Bomberman, Félix el gato, Nuts and Milks, la saga de Adventure Island. Bueno, Binary Land nos cuenta la tierna historia de dos pingüines enamorados. Conocemos entonces a Gurin y a Malon, quienes deben atravesar los laberínticos escenarios de abajo hacia arriba de la pantalla para pasar al siguiente nivel. Los villanos de turno son arañas que están por todas las rutas dejando telas que inmovilizan a nuestros protagonistas. Y en el caso de que una de las arañas llegase a tocar alguna, entonces... Game over. Lo adictivo que tiene por un lado es su mecánica de juego. Cada ser pingüinesco está en una punta opuesta del escenario y debemos movernos de forma espejada, con un solo mando para llegar al mismo tiempo a donde se encuentra nuestro corazón enjaulado para poder liberarle y así seguir avanzando En ocasiones, deberemos dejar a Une en la tela de la araña para poder posicionarnos mejor En otras instancias, ya arrancamos con que hay que liberar a Une. Al comienzo del juego, elegimos a Gurin o a Malon como control principal mientras que su compañere, como mencioné, reflejará nuestros movimientos Retomando, en esta historia la pareja se complementa para poder continuar, no se trata de uno rescatando a otra más débil en peligro, sino que en cada escenario debe ser un equipo, reencontrarse y así seguir reafirmando su amor a pesar del exterior hostil a su relación que busca ponerle fin a un amor auténtico. En el bonus recolectamos corazones antes de completarlo de la misma forma que el resto de los niveles. A los distintos rounds se le agrega la dificultad del tiempo que va a descuento, pero también tenemos power-ups super divertidos, casi el mejor estilo Pac-Man. La música principal que acompaña a la travesía es la preciosa melodía del vals Je te o bueno, en algo así, perdón en mi francés, de Eric Satie con un pequeño fragmentito de la Oda a la Alegría de Beethoven al concluir cada nivel, resaltando la unión cósmica. En conclusión, Binary Land es todo un clásico de la consola y de los videojuegos en general, cuyo único límite es jugar hasta perder, cansarse o dejar la consola por alguna cuestión externa, como comer, dormir, corte de luz, quema de transformador, tilde de la consola, trámites impostergables, etc. Muchas gracias y hasta la próxima reseña.